Hola, hola, ya estamos aquí una vez más reunidos para enseñarte a crear desde una imagen un logotipo. Mi nombre es Henry Pineda y ya sabes nuestro lema, pocos pasos, grandes resultados. Bienvenidos. Vas a elegir la imagen que vas a convertir en un logotipo. En el panel de capas vas a asegurarte que estés trabajando de manera directa en el fondo. Ahora voy a seleccionar a la señorita. Tienes dos formas. La primera es trabajando de manera directa con la herramienta de selección rápida clic y arrastrar esta forma es bastante buena porque te permite hacer una selección bastante rápida voy a deseleccionar y te voy a explicar la segunda opción en el menú selección voy a poner la opción sujeto te recuerdo que esto está presente desde la versión 2018 lo que tienes que hacer es esperar un poco de tiempo y automáticamente te va a crear la selección sin embargo aquí tengo que hacer una pequeña aclaración y voy a hacer una pequeña corrección bueno te ha ahorrado bastante tiempo doble clic en la manito ahora vamos a irnos al panel de capas de ajuste y vamos a colocar la que dice umbral en el nivel de umbral vas a elegir hacia la izquierda o hacia la derecha depende el efecto que quieras darle yo lo voy a dejar a la derecha en un efecto de 173 ahora en el panel de capas vas a cerciorarte que estés de manera directa en la máscara de capa que es la capa umbral que colocaste hace un rato con la herramienta de la vara mágica vamos a dar un clic para seleccionar las partes negras que tiene es la misma en el menú selección elegiremos similar para que todos los pixeles que tengan ese color sean los similares que hemos elegido doble clic en la mano y ahora se viene la magia porque vas a elegir una capa de ajuste que se llama degradado vienen cargados los degradados que vienen por defecto pero yo voy a cargar otros más así que en la parte derecha en más opciones te recomiendo que cargues el los colores armónicos 1 vamos a dar clic en añadir ahora colocaremos realmente uno que nos guste a nosotros en este momento puedes elegir cualquiera de las opciones que te está dando el degradado y vas a dar clic en ok voy a ocultar las dos capas inferiores que no las necesito y en una capa inferior que está encima de la capa ombral, voy a crear una nueva capa la nueva capa le voy a colocar un color gris bastante bajo para colocar el color de gris en el fondo tienes dos formas la primera forma es utilizando la herramienta de el bote de pintura con un clic voy a poner el control z y la otra forma que también es bastante profesional es utilizando los atajos de teclado en una pc es alt backspace y en una maga es option Delete. la tenemos ahí ya casi casi casi está esto listo voy a hacer un zoom hacia atrás ahora elegiré la imagen con control t y presionando Alt y shift en una pc Option shift en una mac voy a achicar un poquitito más desde el centro de la imagen y la voy a colocar por aquí presionando enter para aceptar los cambios ya tengo una capa de texto adelantada donde dice galaxy real logo en este momento voy a cargar la selección de la capa de texto presionando la tecla de control clic en una pc o comando clic en una mac para cargar la selección ahora elegiré no sin antes ocultar la capa de texto una capa de ajuste degradado puedo probar con cualquiera de los degradados que he cargado para tener de manera directa ya mi logotipo creado sin ningún problema te gustó te espero en la siguiente lección eh, no olvides suscribirte a mi canal, compartir con tus amigos que te estaré trayendo información así como esta de, buena, de buen nivel de primera plana. Nos vemos la siguiente lección.